A Pilar Garrido, que es diputada y secretaria de Políticas Social Política Sociales de, de Podemos. ¿Qué tal? Bienvenida, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, no sé si, si estaba usted en estos momentos, y sé que me estoy haciendo contraprogramación, pero no sé si estaba usted mirando 24 horas en Televisión Española esa entrevista que, que está llevando a cabo la cadena pública española con Arnaldo Tegui. Pues no, no, la verdad es que estaba un poco pendiente de que me llamarais, pero seguramente en cuanto cuelgue el teléfono iré a verla. Echará un la vistazo. Porque sí, me parece interesante. ¿Y qué le parece eh, todo lo que se ha dicho por parte, por ejemplo, de las derechas, de PP, de Ciudadanos, de Vox, Asociaciones de Víctimas? Se ha cargado tinta a las redes sociales, en ellas han dicho, bueno, es abruptos, enormes en relación con esta entrevista en televisión española de Arnaldo Tegui, la primera, por cierto. Pues bueno, la verdad es que son, son barbaridades y se miran desde un punto de vista democrático y, de, y del pluralismo político. Es decir, Armando Oltegui puede salir en cualquier televisión pública y privada y, por supuesto, puede defender y exponer todas sus ideas con total libertad. Es un poco ejemplo de, del momento en el que estamos, ¿no? donde la calidad democrática quizás del Estado español, pues bueno, pues está un poco en juego y este esta sobreactuación de a ver quién quién es más más más de derechas y quién hace, como decías, el desabrupto más grande, pues parece que está, que está a la orden del día y lo tenemos diariamente con, con multitud de, de situaciones y que son realmente graves, porque afectan, como digo, a, a la calidad democrática de nuestro Estado. Sí, porque a ustedes también les lanzan algunos epítetos sí. Eh, sí. grandilocuentes. Sí. Eh, Hablemos un poquito de lo que tenemos por delante. ¿De verdad que la coalición con el PSOE está más cerca, como decía hoy Pablo Iglesias? Bien, eh, no sé si más cerca, pero sí es verdad que yo creo que, ¿no? que la realidad es la que es y los resultados electorales son los que son y, ¿no? y los números están ahí. Por lo tanto, yo creo que, que a no ser, a no ser. Que, que al final Pedro Sánchez consiga torcer el brazo a la derecha. Ya sabemos que, que tiene cierta querencia a la derecha y al final, pues bueno, logre la abstención o, o el apoyo de, de ciudadanos, pues yo creo que, que no quedará otra que, que nos sentemos, que nos sentemos a negociar, pero a negociar de verdad y hablar de, de para qué queremos un gobierno, cuáles son los problemas que tiene nuestro Estado y qué tipo de, de gobierno va a enfrentar esas, esas políticas. Yo uh -huh. creo que eso llegará tarde o temprano, yo creo que llegará. Eh... Marcaba un periodo de tiempo Pablo Iglesias, hablaba de dos meses y medio que habla, habrá que esperar y ya se está interpretando como una primera investidura fallida y luego en septiembre, bueno, que tenga lugar la que no sea fallida. Por ahí va esa apreciación temporal de Pablo Iglesias. Sí, tiene sentido por, por lo que oímos, ¿no? Yo hace no mucho, yo creo que hoy oía ¿no? a, a Ábalos, ¿no? Como, sí. como decía, o me votáis o sí o sí, casi, ¿no? Entonces, en ese sentido ellos eh, no van a, a digamos, a, a trabajar para, para conseguir los... Los, ¿no? los acuerdos y los apoyos sino que van a ir allí a la, a la investidura para que me voten porque no hay otra que votarme a mí, votar al Partido Socialista yo creo que es un error, que así no se hacen las cosas, que es verdad que tiene que, que liderar eh, ¿no? esta, esta propuesta, pero liderar eh, también eh, supone trabajar y sentarse a hablar con Podemos y con el resto de los, de los partidos políticos lo decía uh -huh. hoy también el, el PNV y en ese sentido yo creo que esa investidura si va en esas condiciones y siguen así pues será, será fallida y después pues tendremos que, que volver a sentarnos. Es una pena porque llevamos ya muchos meses sin gobierno y las necesidades y las prioridades que tiene la, la ciudadanía, no, la española y la vasca, están ahí. Por uh -huh. lo tanto, deberían de sentarse ya. La verdad. Nos está dando la impresión de, de que nadie quiere ceder en sus postulados. Nos da la impresión, eh, digo, ¿eh? pero ¿por qué es tan importante en el caso de Unidas Podemos tener a alguien en el Consejo de Ministros? Bien, yo creo que lo hemos explicado lo hemos explicado, yo lo he explicado muchas veces en, en campaña, igual que, que mis compañeros, y en ese sentido no hemos cambiado de, de posición, incluso nos daban la razón los sindicatos el otro día, es decir nosotros ya hemos probado, digamos, un gobierno en la portuguesa en estos diez meses, hicimos un acuerdo de gobierno, un acuerdo de gobierno con medidas interesantes, importantes, y muchas de ellas no se cumplieron y, muy, y concretamente una que, que trabajé yo y que negocié yo, que era la relacionada con el control de los precios de alquiler, se quedó en, en papel el mojado. Por lo tanto, eh, la única garantía de que se cumplan al final esas medidas que son fundamentales para, para la ciudadanía es, es que estemos en, en el Gobierno. Si no, ¿Quién se cree que, que el gobierno y el Partido Socialista Vaya a abordar una reforma laboral? O el control de los, de los alquileres o la precariedad laboral Es decir, es fundamental que estemos en el gobierno No tiene que ver con los sillones Tiene que ver con garantizar el cumplimiento de, de esas políticas Y para eso hay que estar en el Consejo de Gobierno uh -huh. Hoy ha habido cierta, no voy a decir polémica Pero sí discrepancia de, de opinión en relación con algo que ha dicho Irene Montero y que ha desmentido eh, la número dos del PSOE horas más tarde a Diana Lastra. Alastra eh, Sánchez les dijo eh, que quiere el apoyo de la derecha eso ha dicho Irene Montero Sí, sí eh... el... El presidente en funciones eh, pues dijo lo que lo que ha dicho nuestra nuestra portavoz pero más allá de que de que lo dijera es que ahí están también los los hechos no eh, durante toda la campaña no fue capaz de decir de una manera abierta y clara que, que no iba a negociar con, con la derecha sus bases el, el, el la noche electoral le recordaron eso de con rivera no eh, esta misma semana ha querido reunirse con con rivera y, y no lo ha conseguido y se ha reunido con, con casado quiero decir que como decía anteriormente tiene cierta tendencia a la derecha y por lo tanto no solo es que lo haya dicho, sino que nos, si nos remitimos a los hechos y a las pruebas que están ahí, la conclusión es que si pueden eh, pues bueno, optarán por ese, por ese gobierno que, que mira a la derecha. Y es una pena, porque lo que le ha dicho la ciudadanía, lo que han dicho las urnas, es que queremos un, un gobierno de, de coalición progresista. Y si vamos a, a hablar de la ciudadanía vasca, eh, recuerdo una encuesta donde muy claramente decía que el 80, y yo creo que, si no recuerdo mal, el 86% de los vascos y de las vascas quería un gobierno con Unidas Podemos en el gobierno. Se está, bueno, se está oyendo, se está comentando que, que Pedro Sánchez puede someterse a una investidura sin acuerdos cerrados. Eh, si se da esa circunstancia, incluso en, en Podemos, en Unidas Podemos, ¿puede pesar mucho un voto en contra de Pedro Sánchez? ¿Se lo plantearían? Bueno, nosotros lo que, lo que esperamos y lo, y lo que deseamos es que, que ponga encima de la mesa el señor Sánchez una, una propuesta, una propuesta de, de gobierno y en función de esa, de esa propuesta pues sí que es verdad que, que la examinaremos, la miraremos, la discutiremos y decidiremos nuestro voto. Ahora por ahora es que realmente… Eh, a día de hoy no ha hecho nada, no ha hecho ninguna ninguna propuesta, no hemos hablado de ninguna de las medidas importantes que necesita este país. Por lo tanto, una vez que tengamos esa propuesta encima de la mesa, pues sí que la, la discutiremos y como en, en, en Podemos ya ya sabéis, pues al final serán los inscritos y uh -huh. las inscritas los que decidan ¿no? al finalmente qué posición tomamos. Uh -huh. Tenemos una fecha que es el 2 de julio, obviamente, es el reunión sí. Sánchez-Mericiel Batea y se fijará la fecha de la investidura y, y veremos qué acaba sucediendo. En fin, pues nada, estaremos eh, deseosos de conocer lo que ustedes y, y en el PSOE y en los otros partidos nos van comentando al respecto, porque la verdad, bueno, pues día a día no estamos avanzando tampoco los medios mucho en conocer las intenciones últimas de cara a la investidura. Pilar Garrido, es que Casco, gracias una vez más por estar en, en Gambara de Radio Escadi. un saludo. Vale, Suerte. muchas gracias a vosotros.